Esta es una provincia segura, tengo mucho que ver con vos o qué hacer, y en esta reunión, pues yo quiero ponerme una vez más a disposición de la comisaría provincial para todas aquellas cuestiones que considere, donde podemos trabajar conjuntamente. Creo firmemente en la importancia de establecer boas relaciones entre todas esas instituciones y, desde luego, los corpos y e fuerzas de seguridad del Estado eh, imprescindible porque prestan un servicio que garante la seguridad de la ciudadanía. Yo simplemente quería venir aquí a, a, a ver a la presidenta de la Diputación de Pontevedra pues como una institución tiene mucho peso en la provincia eh, después de mi incorporación aquí como comisario provincial. También eh, poner a disposición de la Diputación provincial toda, toda la ayuda que la Comisaría provincial de Pontevedra pueda prestar en lo que se necesite y mantener la buena relación de colaboración que siempre ha tenido la Comisaría provincial con, con la Diputación. Tanto la Policía como los Corpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están muy atentos, tienen protocolos, están trabajando coordinadamente para poder tener eh, toda información para poder actuar, eh, por lo tanto, que estamos nas las mejores mans. Así que, comisario, bienvenido.